Desde Chimbote, Perú, una gran fiesta se acerca. ¡Prepárate! Con fraternidad de damas y caballeros, más que vencedores. Predicadores. Temas. No te lo puedes perder. ¡Conéctate!